El año 2015 ha sido un año eh, muy bueno para nosotros en el sentido de éxitos, de logros y de asentar buenas bases para como el primer año de funcionamiento del Centro Regional de Instituto Confucio para América Latina. Eh, podríamos concretar de esa manera porque eh, como ha sido fue el, fue el primer año de funcionamiento de nuestro centro. Eh, la verdad, es que hemos eh, organizado junto con diversas instituciones chilenas y eh, de otros países eh, muy eh, variadas actividades y realizamos eh, varios proyectos regionales bien importantes. Eh, por ejemplo, eh, el foro de escritores chinos o la gira de escritores chinos. El año pasado eh, trajimos seis escritores chinos a América Latina. No todos vinieron, bueno, de los seis, cinco vinieron a Chile. Eh, estos escritores presentaron sus obras traducidas al español, eh, dictaron conferencias sobre literatura contemporánea china y... También eh, hicieron eh, como eh, charlas, hicieron diálogos, mejor dicho, hicieron diálogos literarios con escritores locales. En este último caso, bien eh, exitoso en Chile, porque los escritores como Zhou Dashin, Xu Zhechen, eh, Han Shaogong, etc., tuvieron buen encuentro con los escritores chilenos como Ramón Díaz Eterovich. Diego Muñoz, eh, eh, bueno, eh, Diego Muñoz, Jorge Valenzuela, etcétera, son escritores muy importantes de Chile y en otros países, eh, en Colombia también tuvieron encuentros con escritores eh, bueno, locales, en México igual. Eh, para mí, eh, ah, bueno, para nosotros, es, una, eh, es un, yo creo que es un buen inicio para mm, esta, este proyecto continuo, porque es, eh, ah, bueno, este proyecto es un, es, se trata de un proyecto de largo plazo, vamos a continuar en este año y en, en, en los futuros años. las actividades que, eh, que hemos hecho en el año pasado eh, son las eh, enfocadas en la enseñanza del idioma chino y las actividades culturales. Las actividades culturales, aparte del, eh, de la gira de los escritores chinos, también organizamos una gira artística, de presentaciones artísticas. Esta vez bien interesante porque eh, eh, usamos, mejor dicho, eh, con, eh, contactamos a un grupo chileno, un grupo chileno eh, eh, de artístico, pero contenido chin, chino. Es decir, este grupo eh, artístico chi, chileno que tiene una obra de teatro muy interesante que se titula China, mitos y la leyenda. Eh, hemos podido llevar eh, con eh, este grupo a los países vecinos como Argentina, Perú, Bolivia, para hacer eh, un conjunto de presentaciones artísticas en estos países, en los, sobre todo en los institutos confucios de estos países, que causaron las presentaciones, tuvieron un gran impacto entre el público, todos eh, eh, tuvieron, bueno, eh, por parte del público tuvimos muy buena como acogida, crítica, eh, y esperamos poder eh, continuar en este sentido, como poner en, en plena, como en plena, poner en juego, en, en, en función, las buenas eh, obras, las artísticas locales, pero con contenido chino. Así que para yo creo que eso es una muy buena eh, vía, un nuevo canal de intercambio cultural entre China y América Latina. Para 2016 igualmente hemos eh, planteado, hemos diseñado mmm, varios proyectos en cuanto a la enseñanza del idioma chino en la región y la difusión de la cultura china. Eh, para la enseñanza del idioma chino hemos in, imprimido materiales de enseñanza desde acá para eh, enviarlo para, a diversos institutos confusios porque en varios constantemente existe la falta, la escasez de materiales de manuales de, de, de aprendizaje del idioma chino eh, y también te, vamos a organizar un concurso latinoamericano de oratoria en chino que la final, la gran final, se hará en Chile. Eh, hemos planteado para agosto de 2016 en cuanto a la difusión de la cultura china, seguimos con el proyecto de gira de escritores chinos. En esta ocasión vamos a invitar a, a diversos también escritores, en los que incluye el dramaturgo Yu Rongjun, que es un dramaturgo bien importante en Shanghai. sus uh, obras han, Sido interpretadas en China, en Europa, en Estados Unidos, en Australia, etc. Y por suerte, en este año eh, ya tendremos la ocasión de poder conocer su obra, no solo su obra traducida al español, sino su obra ya llevada al escenario. Eh, en Lima se va a llevar al escenario una pieza suya titulada La Multitud, eh, pero también una antología de. Eh, sus obras eh, teatrales también se van a publicar eh, también eh, dos escritores bien importantes novelistas bien importantes Liu Chengyin autor de eh, la novela histórica de regreso a 1942 y una otra novela titulada eh, teléfono móvil ambas traducidas al español este autor vendrá en octubre para eh, Chile, Argentina, México, etc. Eh, es un escritor bien famoso a la, bueno a la misma altura del premio Nobel muy en, en China. Sus obras, varias eh, novelas suyas tuvieron una venta mayor de un millón de ejemplares. Y, eh, unas cinco seis obras suyas han sido adaptadas al cine a, al, bueno, a telenovela así que tuvieron gran han, han tenido mucho eh, mucho éxito en China bueno unas de las películas eh, eh, adaptadas a, a base de su novela son las mejores taquilladas <ríe> en China La, otro escritor eh, que se llama Xia, eh, autor de El Don, también vendrá a Chile, a Brasil. Sus obras eh, han sido bueno, traducidas al español y también una de sus obras eh, se publica en portugués este año. Son escritores bien importantes. A través de estos escritores podemos conocer no solo la, la literatura contemporánea china, sino también... La realidad, la historia, la realidad, la sociedad, cómo piensan, cuál es la, el modo de vida, cuáles son los cambios que, eh, que vivieron los chinos ¿no? en los últimos años. A través de sus obras podemos tener todo, conocerlos. Y también poetas chinos. Eh, vamos a imitar dos poetas chinos para América Latina, para los eh, eh, diversos eventos como festivales eh, de poesía, eh, festival, eh, feria de libros, etcétera. En este año también estamos eh, eh, considerando una gira artística eh, titulada Zheng He. El gran navegante de la dinastía Ming, Zheng He, una pieza teatral eh, de un grupo eh, austriaco, eh, bien, eh, una obra, una pieza obra bien interesante de manera sencilla, pero no menos interesante, sobre todo para los adolescentes, eh, que una obra que usa mucho los juegos de luz, juegos de, de, de sonido para interpretar la vida, eh, la historia del gran navegante chino eh, bueno, eh, hace casi eh, 600, más, hace, más, eh, 600 años. Eh, también vamos a, eh, estamos planeando organizar una, uh, un seminario de sinólogos chinos como es un, ya es un proyecto académico. En América Latina, en los diversos países, sí, eh, cada vez hay más como, eh, sinólogos bien importantes que, que bien se dedican eh, a la eh, traducción, a la investigación de literatura, cultura, política, sociedad de China. Eh, a nosotros nos gustaría poder tener una oportunidad de juntarles, de reunirles acá para poder eh, como desarrollar, también trabajar en, en conjunto para unos proyectos académicos eh, bueno, sobre China. Como hemos hecho eh, en 2015, eh, ha sido, 2015 ha sido un año bastante eh, fructífero para nosotros, eh, eh, vamos a fortalecer nuestra, eh, bueno, nuestra presencia, nuestra, eh, nuestra capacidad, nuestro desarrollo en, en Chile y en América Latina, trabajando en conjunto con los institutos confucios de, eh, esto, bueno, de la región. Eh, la idea es poder, como se trata, eh, el, el CRICAL es eh, el primer centro regional que ha establecido Hanpan fuera del país. Eh, yo creo que nosotros eh, lo que aspiramos es tener un, como un modelo, un nuevo modelo, un ejemplo eh, para el desarrollo, para el crecimiento eh, conjunto de los insus confucio en una región. Y por lo tanto, con motivo con miras a esto, hemos diseñado proyectos de difusión cultural china y de enseñanza del idioma chino, además con otros como proyectos académicos. La idea es poder coordinar todos los insus confucios de la región de manera fluida, eh, eficiente y bien como eh, sí, de manera fluida y eficiente para que para elevar la calidad de enseñanza del idioma chino y la difusión cultural china.